Hola chicos y chicas hoy les enseñaré cómo transmitir en vivo en un recorder. Esta es una app que recomiendo, por favor descargénla, puedes hacer vídeos de 1080p y 60fps. Se pide hacer marca agua personalizada, y marca agua de transmisión de vivo que yo lo recomiendo para poner o verles en directo. Como pueden ver puedes cambiar categoría o si quieres poner en privado, público, etc. Puedes hacer donaciones, poner alertas, clasificación de donaciones, metas o bot de mensajes. Cambiar resolución de la transmisión, la latancia lo recomiendo normal ya que me funciona. Y por último puedes poner imagen de portada y pausa.